O sea, últimamente están muy de moda las conchas Las encontramos en todas partes Y lo que he decidido hacer es decorar Bueno, no solo decorar, sino hacer 5 DIYs donde aparecieran conchas He hecho un bolso desde cero, que sé que os encantan los bolsos Y he querido incluir uno He reformado, podríamos decir, unas sandalias Que antes no era mi estilo y ahora sí He hecho los clips, que me encanta llevar clips Bueno, ahora no los llevo este collar, que me gusta muchísimo, y, dos, y unos aros. Si sí, he hecho estas cinco cosas, y bueno espero que os guste muchísimo y si es así, ¡empecemos con el DIY! Lo primero que vamos a hacer es recortar dos rectángulos de rejilla de 30 x 18 centímetros, dos de 8 x 18 centímetros y uno de 30 x 8 centímetros. Una vez recortados, si queréis, los pintaremos con pintura en spray de color blanco. A continuación, cogeremos uno de los dos rectángulos más grandes y recogeremos conchas de abalorios por todo el alrededor. En mi caso, he comprado las conchas en una tienda de abalorios, pero si las vais a recoger al mar, aún mejor, ya que de este modo el bolso tendrá más valor sentimental. Una vez tengamos cosidas todas las conchas deseadas, empezaremos a montar el bolso. Para unir las diferentes piezas, como estáis viendo, utilizaremos trapillo, pero si no tenéis, también podéis utilizar cuerda, anillas, alambre... No sé muy bien cómo explicaros la unión de las piezas entre sí, de modo que lo mejor será que os fijéis bien en el vídeo. Tengamos todas las cinco piezas unidas, colocaremos las asas, pasando un trocito de trapillo por los agujeros del bolso y del asa. El segundo DIY es súper simple ya que consiste únicamente en pegar en unos clips conchas en el orden deseado, así de fácil, en mi caso como habéis visto he pintado los clips con pintura dorada ya que me ha parecido que de esta forma quedaría mejor, en cuanto a pegamento yo he utilizado uno universal pero creo que con silicona caliente os quedará muchísimo mejor y se secará antes. Tercer día, igual empezaremos cubriendo la sola de las sandalias con cinta adhesiva para después pintarlas con spray blanco. Este día, igual supongo que no lo podéis recrear al 100%, pero al menos espero que la idea os sea útil para renovar vuestro calzado viejo. hayamos quitado la cinta adhesiva cortaremos dos rectángulos de rejilla de la medida de la tira inferior de las sandalias y los pegaremos a estas. Yo los he pegado con silicona caliente pero creo que lo mejor sería utilizar pegamento de zapatero. A continuación haremos varios metros de trenza con cuerda de yute y los pegaremos por la tira superior de la sandalia. Finalmente pegaremos y coseremos las conchas y ya tendremos las sandalias hechas. Para la cuarta idea, empezaremos cortando 6 hilos que midan el triple de la alargada que queramos que tenga el collar. A continuación, sujetaremos los hilos en algún lugar y los trenzaremos. Para hacer una trenza, lo único que debemos hacer es llevar al centro el hilo de uno de los extremos. Primero el de la derecha, después el de la izquierda, después el de la derecha y así sucesivamente. Una vez tengamos la trenza hecha, haremos un nudo en el extremo y enhebraremos la primera concha. Para enhebrarla, pasaremos una trenza por encima de la concha, otra por debajo y moveremos la concha hasta el nudo que habíamos hecho. Haremos otro nudo y repetiremos estos pasos hasta obtener la largura del collar deseada. Ahora cogeremos un cierre y con la ayuda de unos alicates lo colocaremos a cada extremo del collar. Finalmente, decoraremos el collar con colgantes de distintos tamaños y colores. idea necesitaremos aro, alambre y por supuesto conchas. Para empezar cortaremos un trocito de alambre y lo enrollaremos al principio del aro. Ahora enhebraremos una concha, daremos una vuelta al pendiente con el alambre, volveremos a pasar el alambre por la concha y daremos otra vuelta en el pendiente. Estos pendientes son súper fáciles de hacer ya que solamente debemos sujetar con alambre las conchas alrededor de los aros Si os ha gustado el vídeo no olvides de darle like, suscribiros si es que al canal para no, no ningún vídeo más También dejadme en los comentarios que os ha parecido el vídeo, si os ha gustado, si no, por qué Y bueno, como siempre dejadme cualquier propuesta de vídeo que tengáis que poco a poco espero hacerlas todas y eso, espero que os haya gustado mucho y nos vemos la semana que viene con el próximo. Adiós.